Bueno, nosotros, eh, a ver, en líneas generales es una compra diaria la que hacemos, porque lamentablemente, más o menos por cómo está, cómo está todo, cómo están las ventas, cómo está el país, eh, ahora es una diaria. Antes quizás se compraba, o se hacía una compra mensual, una compra semanal, que es súper interesante, pero como está la inflación, está bueno comprar siempre antes, y ese precio se mantiene hasta la próxima compra el problema que tenemos ahora que es diariamente nosotros por poner un producto o compramos un producto cualquiera sea y al otro día tiene un aumento ínfimo o mínimo porque yo entiendo al, al supermercado o, a, o al abastecedor nuestro que él pone este, de alguna manera un precio proyectando la inflación entonces es como que el tema nuestro es un problema, la gastronomía es un problema, como básicamente es un servicio también, entonces es como que, eh, a ver, la inflación ha llevado los precios muy altos, pero nosotros no hemos tocado los precios. El café sigue valiendo lo mismo que hace dos meses atrás, eh, eh, un producto como, no sé, como un sándwich, como un tostado sigue valiendo lo mismo que para atrás. O sea, no hemos tocado el precio y, y hemos este, absorbido esa inflación. Estamos ganando menos, esa sería la definición. ¿Cómo nos afecta? Y básicamente nos, eh, en la compra y hemos tenido una baja importante. Los clientes nuestros vienen siempre, eso no han parado de venir, son siempre... Pero te, eh, hemos notado, por ejemplo, la gente que viene a peatonal, que cuando termina... Una tarde de compras derrama y se viene para nuestro local, o viene a comer por la noche después de comprar, o, o por la tarde se viene a comer un tostado. Esa gente ha dejado de comprar. Evidentemente, todo esto está afectando el poder de compra, evidentemente es así.